En muchos lenguajes los arreglos solamente pueden tener índices que sean números. En el caso de PHP, el concepto de arreglo es un poco más relajado, digamos. Tiene más que ver con la noción de lo que se conoce como diccionario, donde tenemos una clave que nos mapea en un valor. Eso como en el, en el dibujo este, donde cada letra está asociada a un animal. Eso es algo que tranquilamente se puede hacer en, en PHP. PHP permite definir arreglos utilizando dos notaciones diferentes. La primera es la función interna llamada array, a la cual se le pasa como parámetro los elementos que crees que, que contenga el arreglo separados por coma. La segunda notación es la de arreglos eh, nombrados explícitamente o digamos eh, literalmente, que es entre corchetes se escriben los elementos. Esta última notación, si bien es mucho más cómoda, apareció en el lenguaje alrededor de la versión 5.4. La verdad es que hoy en día ya es casi un común, pero si te encontrás con código viejo vas a notar que se utiliza más la notación de arriba. Estos dos ejemplos dan exactamente el mismo resultado. Es un arreglo de tres posiciones que contiene los números 1, 2, 3. Ahora, ¿qué sucede con los índices? Bueno en este caso nosotros estamos definiendo el arreglo solamente diciendo cuáles son los valores que contiene. En este caso PHP asigna los índices con números empezando del 0 y creciendo de a 1. En definitiva, lo que se va a estar creando es lo que se llama un mapeo entre los números, 0 al 1, 1 al 2, 2 Si lo pensás de un modo tal es un poco rebuscado te puede sonar, pero si tenés mente matemática esto te va a sonar muy bien. Esto es lo mismo que decir una función que, en lugar de hacer un cálculo para obtener cuál es el valor que corresponde a un parámetro, es simplemente algo que ya está precalculado o preestablecido. Si le pasas el parámetro 0, el valor que vas a obtener es el 1. Si le pasas el parámetro 1, el valor que vas a obtener es el 2. Y así sucesivamente para todos los valores que estén definidos en el arreglo. La forma de obtener el valor que está almacenado en uno de los elementos del arreglo es esta. Es poner el nombre del, del arreglo, en este caso pesos A, seguido de corchetes y en, entre medio de esos corchetes el número que corresponde al índice de la posición que querés buscar. Digo el número porque en este caso los índices son numéricos, pero recordemos que no necesariamente tienen que serlo. De esta forma asignamos un elemento a una posición del arreglo. Es básicamente lo mismo, pero al, al revés. O sea, en este caso el arreglo está a la izquierda del igual. Es decir, es quien recibe la asignación. Un punto importante que a veces puede causar confusión es que acá lo que estamos asignando es un 6 a la posición 0 del arreglo. Las posiciones 1 y 2 no se, no se alteran en absoluto. O sea, quedan como estaban hasta recién. Algo muy común en el manejo de arreglos es lo que se llama recorrerlos. Recorrer un arreglo implica tomar cada uno de los elementos y aplicarle algún tipo de operación. Por ejemplo, no sé, contar cuántos elementos son menores que el número 5. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, una opción que no debería ser mucho, mucha sorpresa para vos es esta, que es Inicializo un, una variable contador en 0 y después simplemente utilizo la estructura for, donde uso una variable pesos i, que típicamente se conoce como el índice del, del arreglo, y simplemente la hago, re, la hago ir desde el 0 hasta el 9, asumiendo que esas son las posiciones que existen en el arreglo. ¿sí? Una vez que estoy dentro del ciclo, pregunto por cada uno de los elementos. Si es menor que 5, en ese caso sumo 1. ¿Cómo hago ese por cada uno de los elementos? Bueno, la clave de todo está en cómo estoy subindexando el arreglo. O sea, en la línea del if, donde dice pesos a, corchetes, pesos i. Ahí lo que va a estar sucediendo es que, como la variable pesos i a lo largo del ciclo, va a ir variando desde el 0 hasta el 9, lo que va a pasar es que el subíndice de pesos A va a ser 0, 1, 2, 3, así hasta el 9. Una vez por cada vuelta del ciclo. Con lo cual, en definitiva, lo que sucede es que estoy comparando todos los elementos del arreglo con el número 5 y contando solamente aquellos que son menores que 5. Y al final, bueno, emito el resultado. Esta forma está perfectamente realizada, no tiene ningún problema, salvo por ahí la... Incomodidad, digamos de que tengo que saber de antemano cuántos elementos tiene mi arreglo. En el caso de PHP, como vamos a ver dentro de un rato, ese dato no necesariamente está disponible, eh, lo cual como siempre es algo que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Depende mucho de vos. Pero sí es importante notar que es una característica que no todos los lenguajes tienen. Es más, la mayoría de los lenguajes más clásicos Definen los arreglos con lo que se conoce como un tamaño fijo. Son arreglos estáticos. En PHP los arreglos son dinámicos. Lo vamos a ver en un rato. Esta es una sintaxis alternativa que PHP propone. Y que la verdad está muy buena como para aprovecharla. Que es la introducción de la palabra, de la palabra reservada foreach. ¿Qué es lo que hace foreach? Básicamente es lo mismo. Toma foreach. Se le, entre paréntesis se define un arreglo y después hay otra palabra reservada que se utiliza que es as entonces la sintaxis es for each arreglo as nombre de la variable que va a ser la que temporalmente va a contener cada uno de los elementos del arreglo y después sigue todo más o menos como estaba antes nota que una diferencia siempre es de sintaxis pero es interesante es que acá no estás explícitamente subindexando el arreglo o sea, vos decís, por cada uno de los elementos de A, asignalo a la variable pesos E. Y después, dentro del ciclo, yo me refiero siempre a la variable pesos E. Que, eso es lo que me da la construcción for each, es que pesos E va a ir tomando cada uno de los elementos del arreglo en el orden en que aparecen. El resultado es exactamente el mismo.